Estuve tanto tiempo sin pensar en nada ¿Cómo poder decirte si ya no encuentro el habla? No tengo soluciones, mucho menos palabras Si tienes algo en mente, ven y róbame el alma Desde hace tiempo que no voy por un camino bueno Eso de mejorar no lo entendí desde pequeño El tiempo pasa rápido, solo me siento y veo Que queda poco por perder, pues solo me pierdo que queda poco por perder, pues solo me pierdo que queda poco por perder. Como poder decir todo lo que planeamos. Si yo no encuentro nada, menos encontraré ganas. No busco soluciones, perderme en tu mirada. Si no me encuentro tiempo, ven y llévame a casa. Llévame a casa. Si no me encuentro tiempo, ven y llévame a casa. Llévame a casa. Si no me encuentro tiempo, ven y llévame a casa. Llévame a casa. Si no me encuentro tiempo, ven y llévame a casa.